Cada uno de nosotros, como parte de nuestra realización personal, anhelamos la compra de nuestra propiedad, ya sea la casa ideal, el departamento soñado o por qué no iniciar nuestra propia inversión con la compra de un terreno. Hola a todos, mi nombre es Tatiana Tello, arquitecta de Feria Inmobiliaria Perú. En esta oportunidad, permítanme comentarles algunos aspectos a tener en cuenta al momento de comprar un terreno. Si estás decidido a adquirir tu propiedad, tienes que tener en cuenta dos aspectos importantes. Verificar la existencia física del terreno, esto te permite ir al terreno, tomar algunas medidas y buscar referencias del mismo. El segundo aspecto sería verificar la legalidad de los títulos. Con esto puedes verificar el área y los linderos registrados. Además, podrías tener en cuenta los antecedentes que ha tenido este terreno y también si está vinculado a algún gravamen o hipoteca. Cuando hablamos de la compra de nuestra propiedad, también estamos hablando de una inversión. Debemos saber si estamos preparados financieramente para asumir el reto. Para esto debemos conocer Nuestros niveles de ingreso, nuestra capacidad de pago y también nuestra proyección a futuro. Porque la compra de un terreno es una inversión inteligente. Espero que esta información te haya servido para tomar una buena decisión. Gracias.